Bienvenidos a PASTIV, hoy en clase lo que vamos a dar son las series de Fourier Un tema que es bastante complejo ya que solo con la forma de la serie se nos come un poquillo la cabeza, ¿no? Pues bueno, lo primero que tenemos que saber de una serie de Fourier es cómo se genera esa serie y por qué se genera Bien, pues entonces nosotros tenemos una función que es acotada a trozo y extendida en el infinito ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros vamos a tener, por ejemplo una serie, o sea, una función cualquiera, sea por ejemplo esta, que um, la conocéis como f de x igual a x, entonces, esa función nosotros la vamos a acotar en ese intervalo y una vez que está acotada en ese intervalo pues eh, como veis en esta parte no hay nada ¿no? pues nosotros vamos a... a dibujarla así ¿no? ¿vale? entonces tenemos nosotros esa función f de x igual a x en tres intervalos entonces esa función pues se dice que está a trozo. porque aquí hay un trozo después aquí no hay nada aquí hay otro trozo y nosotros lo que hacemos es, pues, extenderla en el infinito. Es decir, nosotros tenemos este intervalo y esa función, pues, la extendemos en el infinito. Todo R. Pues bien, una vez que nosotros tenemos esa función, ¿qué es lo que pasa? Pues que si queremos eh, que una serie converja a ella, es decir, que nosotros tengamos un, un sumatorio, y que esa serie se vaya acercando cada vez más a la función que nosotros tenemos, para eso usamos nuestra serie de Fourier, que como aquí veis, pues es un poco jodilla, en el caso de que tengamos que calcular los coeficientes a sub n y b sub n. Esos coeficientes no son numeritos, sino que son sucesiones. Bien, entonces nosotros vamos a poner el ejemplo de f de x, igual a x cuadrado, ya que no lo han preguntado en el foro. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer, pues va a ser calcular este coeficiente, esta sucesión y esta otra sucesión. Así que vamos a ello. En primer lugar, y antes de empezar con los cálculos, pues vamos a, a, a tener un poco de teoría. Y son dos cosillas que vamos a, a tener en cuenta siempre antes de calcular cualquier serie de Fourier. En nuestro caso, como hemos dicho, f de x va a ser igual a x cuadrado, el intervalo menos pi, ¿vale? Pues una vez que nosotros sabemos en qué intervalo estamos, tenemos que calcular el periodo, es decir, todas las veces que se van repitiendo esa, esa, esa misma función. En nuestro caso, pues va de menos pi a pi, y ese, el periodo es 2pi, porque va de menos pi a 0 y de 0 a pi, en todo caso, 2pi. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada 2pi se va a repetir la función x cuadrado. Es decir, nosotros vamos a tener la función x cuadrado, así, más o menos, de menos pi a pi. Y otra vez vamos a tener esa función x cuadrado. x cuadrado así hasta el infinito. Pues bien, una vez que ya sabemos ese periodo, en nuestro caso, como he dicho, 2pi, pues... Vamos a sacar esa teoría. Y la teoría pues nos va a decir que si f de x es par, ¿qué es eso de par? Pues que f de x es igual a f de menos x, entonces la sucesión b sub n es igual a cero. O sea que si nosotros sabemos, pues nos ahorramos de tener que calcular b sub n, que ahora veremos cómo se calcula. Y si f de x es igual a impar, entonces f de x, perdón, f de menos x es igual a menos f de x. Y entonces a sub n es igual a c. Una vez que nosotros sabemos esto, pues vamos a nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo nos dice que es una función de menos pi a pi, es decir, que superior es 2pi, entonces, voy a poner aquí, solo si t es igual a 2pi. Entonces, como nuestro periodo es 2pi, pues podemos comprobar estas dos eh, cosas que he escrito y de esa manera nos ahorraríamos un gran trabajo pues uno de los dos una de las dos sucesiones de la serie sería 0 así que vamos a comprobarlo pues nosotros vamos a hacer f de x que es igual a x cuadrado y ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar f de x por f de menos x en vez de menos x entonces sería igual a menos x al cuadrado que es igual a x cuadrado como estas dos, igual, estas dos funciones, cambiar de signo, son iguales, pues tenemos que, en nuestro caso, f de x es par. Y, como f de x es par, pues este término va a ser 0. Entonces, pues en nuestro caso, toda esta parte la eliminaríamos y no la tendríamos en cuenta. Entonces nos quedaría por calcular a su cero y a su n. A su cero va a ser igual a 2 partido t por la integral de menos t medios de menos de f de x diferencial de x. Como veis, una integral que puede ser fácil o difícil dependiendo de de su intervalo de su límite entonces pues vamos a ello esto sería igual a 2 dos partido 2pi dos porque es superior de 2pi eso nos queda entonces en 1 partido por la integral de menos pi a pi simplemente lo que hemos hecho ha sido sustituir ahí de f de x, x cuadrado diferencial de esto va a ser igual a 1 partido pi por lo que quede evaluado de x cubo partido 3 desde menos pi hasta pi seguimos esto va a ser igual a 2pi cubo partido 3 partido 3pi y aquí pi con pi se nos va este es nuestro coeficiente a su 0, ¿vale? Ahora vamos con a su n. Entonces, a su n es igual a 2 partido t, ¿vale? Por la raíz de menos t cuadrado, o sea, t partido 2, hasta hmm. o t partido 2, eh, de f de x por... Es muy importante que miréis el por porque si, si se nos escapa ya se nos jode todo. Coseno de 2n pi partido del periodo x diferencial de x. Pues esta es la manera de calcular n. Nosotros aquí vamos a tener desde menos pi hasta pi de x cuadrado por coseno de 2pi se nos van los 2pi nos queda aquí yo os voy a poner el resultado ahora eh, porque esta integral es por parte, no voy a poner ahora a hacer la integral por parte sino porque si no el vídeo duraría mucho y antes de poner el resultado os voy a poner lo que es eh, b sub n le hago un sustituto por cero pero en el caso de que sea eh, impar pues tendríamos que calcular b sub n y hace falta que veamos cuál es su fórmula. Entonces, quedar con a sub n y b sub n, pues va a ser igual a lo mismo, 2 partido t por la integral de menos t medios hasta t medio de f de x por, ya he dicho el por importante, y ahora es cambiar el coseno por el seno, pero ya es todo lo mismo. ¿Vale? Pues así se calcula b sub n. En el caso de que fuera impar, pues habría que calcularlo. Y eh, sustituir en. aquí en la serie. Entonces, ya hemos calculado a su n con la integral esa tan rara que hemos visto. Y nos da, pues, todo este, este resultado. Una vez que nosotros tenemos esto, pues simplemente lo que hay que hacer es sustituir a su n en, en nuestra serie. Y lo que nos quedaría entonces, pues sería que. Nuestra función f de x es aproximadamente, porque claro, no es lo mismo tener la función exacta que aproximarla a una serie. Que cuanto, eh, cuanto más términos nosotros sumemos, más se va a acercar, pero no va a ser exactamente igual que x cuadrado, ¿vale? Entonces, pues va a ser, hemos dicho, a sub 0 partido 2, entonces, pues 2pi cuadrado partido 3 partido 2 los dos se, se nos van está el borrador que nos encuentra y nos queda pi cuadrado partido 3 más el sumatorio desde n igual a 1 de a sub n pi cuadrado n cuadrado menos 2 más 4n coseno de 2 pi partido 2pi entonces aquí nos queda coseno de nx aquí cerramos el coche entonces esta sería nuestra serie de Fourier asociada a la función x cuadrado en el intervalo menos pi y cada vez que nosotros vayamos aumentando el número de sumandos que de esta serie nos iremos acercando a ese, me voy a poner aquí, a esa función que nosotros vamos a extender en el infinito, es decir, esta función que tenemos aquí dibujada, en este caso pues va de menos pi a pi, pero como he dicho en el principio, se extiende hasta el infinito, nuestra serie pues, se va a ir acercando cada vez más, a lo mejor al principio se pone así, pero conforme más términos nosotros sumemos, esa serie va a converger cada vez más, a nuestra función x cuadrado pues en esto consiste en la serie de Fourier ahora eh, existen más aplicaciones de esta serie de Fourier para calcular otras sumas de series que explicaremos en otro vídeo vale espero que lo hayáis entendido si tenéis alguna duda pues ya sabéis que el foro está disponible para todo lo que queráis es barra campus pues bueno un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao